Muy buenas noches, ¿me escucha doctor Plata? Sí, perfectamente bien. Perfecto. Muy buenas noches a este, nuestros amables seguidores, eh, me presento, eh, soy la doctora Rosa Sotelo y esta noche junto con la maestra en ciencias Giovanna Correa estaremos dirigiendo eh, la, primera bueno, la primera presentación este, de nuestra primera temporada de Quinoentrevistas. Y estamos inaugurando esta temporada con un invitado de lujo, el rockstar rock de la divulgación, el doctor Luis Javier este, Plata Rosas. Eh, ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A, bueno, pues espero estar a la altura de la presentación. Muchas gracias por la invitación, pues estoy muy contento de, de estar en la Equino Entrevista. Y nosotros muy contentos de tenerlo aquí. Bueno, antes de darle la palabra este, y comenzar con la entrevista, voy a presentarlo. Este, el doctor Luis Javier eh, es doctor en Oceanografía Costera por la Universidad de Guadalajara. Ha publicado más de 900 ensayos, artículos, crónicas, cuentos y novelas de corte científico. Eh, ha recibido varios galardones, como por ejemplo el primero y segundo lugar del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación de Jalisco. Eh, una mención especial en el primer concurso internacional de divulgación científica, Ciencia que Ladra, de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, en 2013, con el Teorema del Patito Feo. También colabora en varias revistas este, haciendo divulgación de la ciencia y en varios este, programas de, de divulgación científica, como son los Domingos de la Ciencia de la, Academa, de la Academia Mexicana de Ciencias, eh, y también ha escrito en revistas como Nexos, como ves?, y el periódico El Universal. Es autor de más de 15 libros de divulgación, incluyendo La física del coyote y el correcaminos, eh, La ciencia y los monstruos, y el título que nos trae esta noche a esta este agradable reunión, El curioso caso de la especie sin nombre. Ajá. Eh, como les decía, con nosotros está también este, Giovanna Correa, y Giovanna nos está apoyando aquí en la entrevista, entonces le cedo la palabra a Gio. Gracias Rosa, bienvenido doctor Plata, mucho gusto tenerlo aquí con nosotros y bueno, bueno pues antes de hablar de este curioso caso eh, nos gustaría arrancar la entrevista preguntándole eh, cómo ha sido combinar sus distintas facetas de trabajo como docente, investigador y divulgador de la ciencia. ¿Y por qué decidió hacer divulgación? Bueno, pues eh, me, me gusta bastante la divulgación, eh, pues realmente pues, fue algo eh, pues, eh, incidental cuando comencé hace pues, alrededor de 20 años, porque mi intención pues era, como yo creo que pues, eh, buena parte de, de cuando estamos estudiando un posgrado, pues seguir eh, 100% con la investigación y seguir pues más o menos el camino que pues es el, el usual, es decir pues eh, uno pues, obtiene el doctorado y pues sigues con la investigación, pues hasta que, hasta que muere uno, ¿no? Finalmente, entonces, eh, pero lo que pasó es que eh, eh, en una ocasión recuerdo que estaba leyendo un artículo, que, un texto que había, se había publicado en una gaceta universitaria, y, y no me había eh, gustado mucho, pues eh, que no era muy comprensible a pesar pues de que el público pues era, eh, o sea, era dirigido, pues no... No a, a colegas investigadores, sino a un público más amplio. Y entonces, eh, pues mi esposa en ese momento pues me, me comentó, bueno, ¿y por qué no escribes tú algo? A lo mejor, pues, si, si, eh, si crees que, que, que tú podrías hacerlo de otra manera, pues, ¿por qué, ¿por qué no lo intentas? Pero yo estaba estudiando el doctorado y entonces... Eh, pues eh, todo lo que no tenga que ver en ese momento cuando uno está estudiando el posgrado, pues es así como, eh, como muy usual que te digan, no, pues es pérdida de tiempo, ¿no? Es como, ¿cómo vas a hacer esto si pues, tienes que eh, publicar artículos científicos, tienes que escribir la tesis, tienes que seguir pues, eh, con tu proyecto de investigación? Pero bueno, dije, no me va a tomar mucho tiempo, pues, eh, pues, escribir algo pequeño y pues escribí eso y lo mandé a esta, a esta Gaceta y me lo rechazaron, ¿no? No, pues, eh, era, me acuerdo que el texto se llamaba el, el eh, curioso, no, ya el curioso es como el libro, ¿no? El, eh, la errática vida de Brown y la partícula browniana, y pues hablaba pues sobre este movimiento que nosotros vemos, por ejemplo, cuando un grano de polen cae en un vaso de agua, pues que no, no sigue una caída vertical, sino que pues eh, sigue una trayectoria errática porque pues está tocando con eh, pues las moléculas de, eh, que, que forman el agua, entonces se eh, pues este movimiento errático, como, como de un borracho también al caminar, pues le llamó la atención, por ejemplo, Albert Einstein en 1905, pues publicó pues, eh, pues este artículo tan importante de los tres que publicó en ese año sobre el movimiento browniano. Y bueno, era algo que yo trataba de explicar, pero imaginando eh, pues esto desde el punto de vista, desde la perspectiva de, de esa partícula browniana, que es cómo experimentaría pues eso. Y por eso fue que fue rechazado, fue así como no, pues es que están mezclando algo que, que no tiene vida, la partícula browniana no está viva, puede confundir al lector, pues esta mezcla de ficción y, y divulgación no, no es buena, no es, no es muy eh, recomendable, entonces pues eh, lo que hice fue que no me desanimé y pues lo mandé a otra revista, lo, lo mandé a una revista que publica la, la UABC y ahí lo aceptaron y, y, y así comencé pues. Eh, me di cuenta que, que sí me gusta la investigación, pero que me gustaba más la divulgación científica. Entonces me pasó un poco como en la película esta del padre de la novia, donde este, ¿cómo, cómo, cómo se llama el actor? El de, de Zulander. ¿Ben Affleck? No, Ben Affleck, no, claro que no. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿No lo ubican? Ay, sí, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Yo, bueno. ¿tú ¿Sabes cómo se llama? No importa, en la Wikipedia luego lo, lo, lo podemos buscar, pero bueno, como, como, como el protagonista de esta película que, que hizo sus exámenes para pues, eh, estudiar medicina, pero después dijo, no, pues a mí me gusta más la enfermería, entonces todo el mundo se, se burlaba de él dentro de la película, el, el, el que era su suegro le decía, no, pues seguramente no estudiaste esto porque te faltó capacidad, o porque te dio miedo, o por cualquier otra situación. ¿Cómo no podía imaginar que alguien quisiera dedicarse a ser enfermero, si pudo haber sido doctor en medicina? O sea, ¿por qué va a hacer enfermería si es desde la perspectiva de estos personajes pues, algo, algo menor? Entonces, pues algo así me pasó, me, me comenzó a gustar mucho más el, el, el escribir sobre ciencia para un público más amplio, que, que en sí hacer investigación, otra vez sin despreciar ninguna de las dos áreas, ¿no? La investigación también me gustaba mucho, pero, pero, pero pasó así, así, así fue, fue, fue fortuito. Entonces, eh, eh, y lo que pasa es que me empezaron a pedir de, de, de, de diarios como La Jornada o de otras revistas, pues eh, me empezaron a pedir que, que enviar artículos. Entonces, eh, pues eh, Nexos, por ejemplo, pues su director, Héctor Aguilar Camín, pues me escribió y me, me comentó cuál es su plan. Eh, porque pues aquí en Nexos pues tiene, puede escribir, pues tiene el espacio abierto y, y, y pues dije, bueno, pues cómo desaprovechar, eh, pues la verdad es que pues es una de las dos revistas culturales más importantes del país y, y, y pues acepté en ese entonces y desde hace pues más de 10 años eh, eh, publico ahí mensualmente pues una columna y así se, y así se fueron dando la, las cosas y poco a poco incluso pues eh, por lo que tú preguntabas, eh, Giovanna, pues eh, pues empecé a, a, a tratar de ver de qué manera poder cada vez dar más, más peso a divulgación y ahora dentro de mi, de mi cuerpo académico, pues abrimos una línea, una línea de investigación que tiene que ver con educación no formal y divulgación científica. Entonces, eh, pues, pues ahí principalmente pues el que, el que más eh, eh, colabora en ese sentido soy yo, pero, pero ya... Dentro de la misma universidad, pues ya es eh, reconocida mi labor, porque también tiene uno esta cuestión, ¿no? De que si es divulgación, pues es casi como, como servicio social, eso no, no te va a servir para nada, ¿no? Te van a correr de ni nunca vas a regresar, eh, nadie te... Sí, es cosas así, ¿no? No, no, vas, a, eh, no vas a avanzar en tu, en tu carrera como científico y demás, pero finalmente otra vez, yo, yo me siento eh, bastante bien haciendo lo que hago, y, y pues como, como este personaje ¿no? que nadie le creía, bueno pues ojalá que a mí sí me crean, es decir, sí me gusta bastante y, y pues ahora se ha convertido pues desde hace bastante tiempo en mi, en mi actividad principal, porque porque sí, eh, eh, uno aunque trate de equilibrar, pues siempre da más peso a una o, o a otra cosa investigación, divulgación, a docencia y las tres cosas me gustan pero, pero sobre todo pues la, la divulgación y de la divulgación, aunque, aunque parezca aquí que no, porque ya estoy casi casi monologando, ya me voy a ya me voy a callar, pero eh, lo que más me gusta, aunque parezca que es hablar, es más bien escribir. Me gusta mucho de la divulgación escribir y ya no digo más por el momento. Pues como usted dice, eh, existen muchos prejuicios alrededor de la divulgación. Y sí, eh, hay mucha gente que no la considera como que eh, tan importante como, como en sí construir el conocimiento ¿no? por medio de la investigación. Pero, de hecho, eh, estamos viendo con las nuevas tendencias, con esta nueva realidad de la pandemia eh, que, que en realidad es muy importante la divulgación, ¿no? Que se necesita muchísimo y yo creo que cada vez somos este, un cuerpo más grande de personas que estamos haciendo nuestros pininos. Usted ya nos lleva muchísimo tiempo este, adelantado, ya es todo un rockstar. Este, y también yo creo que dentro de, esto, de este grupo de gente que queremos hacer un poquito de divulgación, de usted que está haciendo divulgación, cada vez este, hay más personas ¿no? interesadas en esto y se están haciendo muy buenas colaboraciones. Eh, y bueno, que usted me platicaba que eh, está haciendo ahorita una colaboración con el doctor este, Alfonso Islas del Planetario Lunaria. ¿Nos puede platicar un poco de las cápsulas de astronomía? que tienen mucho que ver con la especie sin nombre, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, nada más hago un pequeño paréntesis por algo que mencionas, que, que, que es bastante importante lo, lo que comentas, eh, con respecto a que, a que finalmente pues, eh, pues uno puede dedicarse, tú puedes decir, sí, me voy a dedicar sobre todo a la investigación, y, y eso no va a, a restar el que, el que de repente, o que, o que puedas dedicar... Cierto tiempo para la divulgación otra vez ya es decisión de cada uno de nosotros, pues qué tanto eh, tiempo le puede dar, pero pero vaya que eh, a lo que voy es que yo digo que que se animen, no, porque como bien mencionas, hay muchas, eh, muchas áreas que muchos formatos distintos que y muchas cosas que se pueden hacer en divulgación, como como por ejemplo lo, lo que estamos haciendo en este momento, que, que se pueden aprovechar sin necesidad de, de, de que uno diga ah, es que la divulgación tiene que ser así. Y con respecto con, con la investigación, pues ha pasado esta cuestión de, de que a mí me gusta mucho que se ha ido a, a, pues abriendo cada vez más al hecho de que, de que, de que no, es, no es un nicho como, eh, no es como un feudo, ¿no? no es como, bueno, pues nada más quienes son eh, doctoras, quienes somos doctores, pues somos los únicos que podemos hacer ciencia, pues eh, se ha visto mucho con esta cuestión de la ciencia ciudadana, eh, eh, que los aportes eh, que pueden eh, tener muchísimas personas sin tener esta formación necesariamente como científicos, pues eh, es eh, bastante, eh, no solo valiosa, sino en muchos casos, pues indispensable, ¿sí? Con las observaciones, con las mediciones, con, con, con la interpretación de datos, con muchas otras cosas, y que pues no es algo exclusivo, ¿no? No es algo así como, no, pues es que no puedes, eh, para hacer ciencia tienes que ser científico, ¿no? Eh, eh, no, no, no, no es así, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Para hacer divulgación, pues es que tienes que tomar eh, diplomados y cursos de y, y profesionalización, pues es muy importante también en la divulgación, pero no es algo que, que, que sea prohibido para nadie, no es algo, es, es, es, yo recuerdo mucho lo que dice Remy, por ejemplo, el ratoncito este de Ratatouille, cuando comenta, pues todo mundo puede cocinar, sí, a lo mejor no a todo mundo le sale o nos, nos sale algo, algo rico, ¿no? Pero, pero eso no, no quiere decir que tú no puedas experimentar con, con la divulgación o que no puedas experimentar. A lo mejor no vamos a publicar, eh, eh, si, no somos, eh, eh, si no estamos 100% en investigación, eh, pues probablemente no publiquemos en Science. Tal vez no, pero, pero si podemos hacer un aporte eh, valioso pues, a, a la investigación científica. Y lo que me comentabas, ya, ya aterrizando más ahora sí con respecto de esto, sí es que, Publicamos este libro de, de la especie sin nombre, que pues son anécdotas, una serie de, de, de anécdotas eh, que tienen que ver con nombres científicos. Y, y pues hace unos meses, pues el doctor Alfonso Islas, que hace tiempo tenía una columna en mural que yo, eh, pues cuando era más pequeño, bueno, mucho más pequeño, pues eh, crecí leyéndola, que era el gabinete del doctor Caligari, pues eh, él, él, él me dijo, ¿por qué no hacemos cápsulas basadas en el libro? Y, y, y me pareció buena idea, de nuevo, con esto de la pandemia, como también bien mencionas, que estamos encerrados, pues de alguna manera, pues, eh, pues tener también pues, eh, esta forma de compartir un poco de, de, de, de la taxonomía, no de qué hacen los taxónomos, por qué ponen cierto nombre científico a tal especie, sin que, eh, sin que yo ni el doctor Alfonso Hilda seamos expertos en taxonomía, pero pues compartir un poco de, de lo que se queda en el tintero, en las revistas científicas, y, y, y pues sí, al principio hicimos eh, cápsulas eh, que estaban más o menos basadas en lo que escribí, pero poco a poco pues, eh, pues hemos ido también eh, pues variando para que no sea exactamente pues una copia del libro, sino que eh, pues, eh, pues especies se están descubriendo pues eh, prácticamente a diario con los millones que hay y, y pues aprovechar, ¿sí? Que, que sea algo fresco y que sea pues algo que esperemos que, que, que desinterese pues a muy diversas personas. Entonces, ¿nos podría decir que el curioso caso de la especie sin nombre surgió de la idea de hacer las cápsulas del planetario? Más bien a revés, fíjate que eh, hubo, pues hace, eh, pues, eh, cuando escribo un libro generalmente se tarda bastante. Por ejemplo, ese libro yo creo que tenía como cinco años que lo quería escribir. Yo quería escribir algo que, que fuera eh, más tiempo, porque sí, yo creo que más tiempo. Es, ese libro surgió de que cuando nació mi primer hijo pues empezamos a buscar eh, los nombres para el bebé antes de que naciera. ¿Cómo le ponemos? ¿Y qué significado? ¿Cuál es el significado de tal o cual nombre? Y, y en ese entonces pensé, bueno, ¿por qué no escribir un libro donde hablemos, bueno, y, y el significado de los nombres del bebé, bueno, de la especie? Todavía no se llamaba así, pero, pero lo propuse a diferentes editoriales y, y me decían, ¿sabes qué? Sí nos interesa, pero es un proyecto que, que lleva mucho tiempo y que requiere pues, eh, requiere, pues, un equipo, pues, eh, bastante profesional, por ejemplo, de, de, necesitamos un ilustrador científico, porque, bueno, pues, ustedes ubican que si uno le cambia como ilustrador, si alguien le cambia, eh, pues, algún aspecto anatómico a alguna especie, pues, ya deja de ser esa especie, entonces, pues, era muy problemático, porque, pues, eh, pues un trabajo así no lo hace cualquier persona, en, y, y bueno, pues poco a poco fuimos, eh, eh, fui platicando con diferentes editoriales y pasó de un lado para otro, hasta que la editorial de la Universidad de Guadalajara, pues eh, que no tiene pues este, este enfoque tan comercial de otras, eh, de, de más grandes como, bueno, sin mencionar algún nombre, pues, eh, dijo, pues nosotros sí podemos dar, darles el tiempo suficiente y el trabajo suficiente para, para hacer este libro, este tipo de libro, y, y, y pues eh, contactamos eh, a, pues a un gran ilustrado científico, a, a, a Sebastián. Eh, Sebastián, ¿cómo se apellida, doctora Carmen? ¿Usted, es este Sebastián. Okay. Sí. Ah, se me están yendo los, los nombres. <risa> sí, y de hecho, él va a ser nuestro invitado este, de la próxima semana. <risa> ah, ah, bueno, pues entonces vamos a tener la oportunidad de, de aprendernos juntos. Sí, porque bueno, pues siempre lo llamo por su nombre de pila, ¿no, Sebastián? Eh, sí, claro, pero. Bueno, eh, finalmente eh, él que tiene bastante experiencia en, eh, en esto y pues, eh, pues aceptó colaborar y, y, y pues, eh, pues los dibujos que, que hizo de las especies, de algunas de las especies, pues le gustaron tanto a la editorial que le pidió más. Entonces, eh, en principio eh, iban a hacer unos 10 dibujos de él. Y, y, y dijeron, no, no, pues, ¿sabes qué? Es que mínimo unos 25. Y el problema es que, pues, él también está terminando el doctorado. Entonces, pues, estaba cargadísimo de trabajo y tiene muchísimos más proyectos. Entonces, tuvimos que llegar a un acuerdo para que, pues, eh, en el tiempo en que pensábamos publicarlo, pues, fueran, pues, eh, ilustraciones suficientes. Pero por la UDG y por mí, si hubiésemos tenido tiempo, pues, qué bueno que hubiese ilustrado todas y cada una de las cientos de especies que menciono ahí. Pero bueno, no fue posible... El, el, Tuvimos que elegir algunas por diferentes eh, razones y pues él hizo pues un, un, un gran trabajo. Y, y esto, perdón, que, que, que suene así como que Ay, nos está vendiendo el libro. Bueno, sí, sí, pero en el sentido de, de, de, de veras es, es un libro que no, nos llevó eh, una inversión eh, grande de, de, de tiempo y de trabajo con mucho gusto. O sea, no es que jamás bien es, es un libro que disfruté muchísimo trabajando con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Porque generalmente yo escribo el texto... Lo manda una editorial y la editorial se encarga de todo, de ver la portada, de ver si lleva o no ilustraciones, de ver cómo va a ser la tipografía. Pero aquí estuvimos trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo sería más disfrutable? ¿Cómo, eh, ¿Qué habría que resaltar, para sobre todo para personas eh, que, que les interese pues, este tema? ¿Qué, ¿Qué es lo que sería más valioso? ¿no? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, sin dejar de, de por ello de, de, de tocar a otros lectores que puede que no se interesen tanto. Es decir, estábamos pensando, por ejemplo, pues en, en personas, en estudiantes de, de, de ciencias biológicas, pero también en un público pues más amplio. ¿Sí? Y, y, y, y bueno, pues lo sacaron a dos tintas, lo sacaron pues con una pasta dura y, y vaya, a lo que voy es que es un libro que me, me gusta mucho porque es un libro que lo puedes, eh, es muy disfrutable, de, lo puedes oler, lo puedes, eh, lo puedes palpar. Y con respecto a su versión electrónica, pues yo recomendaría que, que tuvieran pues, la, la versión en papel y sobre todo que de universidad, pues, pues eh, el precio que pone, pues es un precio prácticamente de, de, de recuperación. En realidad es un libro pues, que, que cuesta más, pues, eh, pero, pero no se, o sea, se trata de que recupere de inversión la universidad y, y pueda seguir haciendo libros, no, no así de, ah, pues ya nos, nos hicimos ricos con, con la publicación del libro. ¿no? Uh -huh. Ay, doctor, pues señala muchas cosas importantes en esto que nos está diciendo, ¿no? Y muchas cosas que yo creo que podemos este, rescatar y mandar el mensaje a nuevas generaciones porque nos está hablando de la importancia de no rendirse, la importancia de colaborar con las demás personas, eh, la, la importancia de disfrutar los procesos, ¿no? Eh, porque también estoy diciendo cómo, cómo la ciencia es algo, bueno, la ciencia y la divulgación es algo que se puede disfrutar eh, y que se puede gozar este proceso creativo, ¿no? Y esa es una parte que a veces eh, no platicamos, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué más nos puede contar este sobre el libro? La verdad que eh, nos deja muy interesados, entonces queremos que nos haga más spoilers. ¿Nos puede decir por qué el título de la especie sin nombre? Bueno, pues es, es, un, tipo, es un título que me gustó mucho para que pues, sus posibles lectores eh, se preguntasen precisamente, bueno, ¿cuál es el nombre de esta especie sin nombre? Pues es que es, es, ese es el nombre, o sea, se llama pues eh, su género, ese, eh, no, su, eh, su, la parte específica de... De, de, de nombre científico, pues es sin nombre. Y le pusieron así porque es, es una araña que vive en un cañón de Estados Unidos que se llama el cañón sin nombre. Y, y, y pues me gustó mucho. Pero, pero se me hace muy curioso que pues el libro, por ejemplo, se está vendiendo pues, en países de, eh, pues, de habla inglesa y ahí de, le, le pusieron en la ficha técnica pues, eh, el, la traducción y la traducción eh, pusieron de unknown, unknown species, ¿no? Entonces, pues, en realidad no, no tenían que traducir eso, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, eh, parte es parte de esto de que, pues, a veces escribes algo y, pues, no sabes qué, eh, cómo, cómo va, lo que va a generar, ¿no? Eh, y, y algo, algo que, que te iba a comentar, que les iba a comentar también de, que quería comentarles de, de, de esta cuestión es que, pues, la gran ventaja de, de, de que sea eh, también eh, publicado por la editorial universitaria, pues es que eh, tiene ahora una forma de, pues aunque no es la ideal en papel, pues de distribuirlo por todo el mundo, pues en el formato electrónico, eh, pues gracias a, a varios convenios que existen. Entonces, pues eh, eh, no se queda, no se queda así como en un en un solo lugar, ¿no? no es algo así muy, muy. Eh, distribución muy pequeñita que digas como, como antes, que, que era el problema que, que tenían las ediciones universitarias, ¿no? Se publicaban, y pues, ¿dónde lo ibas a encontrar? Pues, solo en la, en la librería universitaria, y si no, pues, eh, pues, ya nadie más lo podía encontrar, y la gran ventaja de esto es que, pues, eh, de, ahora con la, las ediciones electrónicas, es que me parece que, en, en, bueno, estoy seguro que en Amazon, pero hasta me parece que en Google Play, pues, en el celular uno lo puede comprar, entonces, pues, pues eso, pues eso es, es impresionante, ¿no? Ya eh, es algo que, eh, que yo creo que, que ayuda bastante si tienes el deseo de, de, de publicar algo y de que no se quede pues en un lugar pequeñito pues, pues ayuda bastante esto. Así es, ¿no? Las ventajas de las tecnologías Ah, bueno. ya me que quería comentarles también es que hace unos días vi un video sobre Stephen King donde el cual, en el cual le preguntaban si no le, le importaba que, que las versiones que hacían de sus libros, eh, las versiones cinematográficas, muchas veces pues, no eran muy buenas. Y, y él decía que en realidad no le importaba mucho porque las películas pues, tenían una vida muy pequeña, eh, pero que los libros tenían una, una vida muy, muy, muy grande. Y en ese sentido, eh, yo quería compartir esta cuestión porque eh, yo pienso que o, o coincido con su punto de vista en el sentido de que por ejemplo, nosotros esta entrevista, pues eh, no sé qué tanto sea vista o no, bueno, pero pongamos que sea muy vista, eh, pero bueno, en el formato digital, los libros incluso en formato digital, pues eh, dentro de algunos años pues se van a volver obsoletos, las tecnologías van a cambiar, eh, pues eh, va a ser eh, difícil volver a encontrar que, que a menos que uno esté pues hurgando eh, mucho, pues, eh, pues entrevistas o, o todo lo que se sube en YouTube y demás, pero los libros. Los libros van a seguir, o sea, hay libros que tienen 100, 200 años, digo, yo no, no tengo la esperanza de que los míos duren tanto, ¿no? Pero digo, no, y tampoco soy Shakespeare, obviamente, ¿no? Pero, eh, pero, pero, pero duran mucho más. Eh, eh, y, y uno, pues en las bibliotecas, eh, tiene la gran posibilidad, pues de tener acceso a, a, a todos estos títulos, a todos estos y muchos más títulos. Y, y, y pues eso también, eh, yo, yo creo que eh, en ese sentido, a pesar de todos los formatos que existen, eh, yo, yo sí sería una recomendación que les haría, ¿no? Que si quieren, pues, eh, y si quieren hacer divulgación y están publicando y demás, pues, pues, intenten también, eh, eh, pues, eh, escribir un libro. Dejar algo en, en un libro. Ok, ok. Muy bueno e interesante todo lo que nos comenta doctor Plata. Eh, quiero invitar a todos los que nos están sintonizando vía Facebook, si tienen alguna pregunta o comentario para el doctor Plata, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, doctor, eh, nos podría comentar eh, qué ha sido lo más difícil para usted al hacer divulgación. Lo más difícil, pues yo creo que encontrar el tiempo para hacerla. Yo, eso ha sido lo principal porque... Eh, pues hay cosas que son, que, como les comentaba, también muy tardadas y, y esto pues es cuestión de paciencia. Yo creo que incluso de más paciencia que cuando pues, uno está publicando en revistas científicas, porque bueno, uno termina, bueno, hace un trabajo de muchos años, eh, reúne todo esto, pues se hace esta, este filtrado, este, este filtro que es este, eh, pues eh, escribir, pues eh, para dar, pues eh, para escribir el artículo científico. Y, y pues sí, puede tardar algunas semanas, bueno, semanas no, más bien meses, en el orden de meses, o a lo mejor más de un año. Pero pues hay libros que yo he escrito que, que por ejemplo, cuando de, de cuando los terminé de escribir, a que fueron publicados, tardaron más de 10 años. Entonces, pues, pues en ese tiempo a lo mejor ya me morí, ¿no? Entonces, eh, es, es, es mucho más lento, pues, eh, eh, la lectura en, eh, en países hispanos, pues, eh, desafortunadamente pues, eh, pues no, no es algo que, que se acostumbre mucho. Entonces, eh, divulgación todavía menos. Eh, yo creo que me contaba una editora que, pues, si casi no leemos en español, eh, pues, eh, literatura de que no sea necesaria para estudiar, porque siempre luego, pues, en las encuestas preguntan, y, y, y muchas personas pues contestan, sí, pues leo porque tengo que leer, porque estoy estudiando tal o cual cosa, leo artículos científicos o leo, leo textos que necesito para aprender algo. Pero esta lectura que es lectura eh, de ficción, por ejemplo, lectura de placer, lectura eh, que, que no lleva un propósito en sí de, de, de aprendizaje tal cual, de, de formal, pues, eh, pues es, eh, no, no, no, se, no se tiene mucha, eh, mucha práctica, ¿no? mucha, mucho hábito, perdón. Y menos que divulgación, me decía una editora, pues solamente poesía. que así, peor que divulgación, pues lo que se vende es poesía, pero, pero están así muy cerca. Y, y, y bueno, pues eh, en ese sentido, pues eh, no ha sido lo más difícil para mí. Me preguntabas qué es lo más difícil, te digo, pues ha sido difícil en el sentido de, de armarte de paciencia. Por ejemplo, ahorita, pues eh, tengo como seis o siete libros en diferentes editoriales. Que, que están en diferentes procesos de edición, o que incluso están, eh, pues, eh, en el trámite de cero no aceptados, y de repente pasa que, que, que no, en un, en un año, pues, no publico nada, pero al otro año, pues, algunos de esos libros, pues, ya eh, dos o tres editoriales coinciden, y dicen, bueno, pues, sí, vamos a publicarlos, y cuando salen, pues, pues, pues, pues como que da la impresión de que, ah, pues, ay, ahora escribió dos, tres libros en una, pues, ¿cómo le hizo? No, en realidad, pues, los escribí, pues, en, en mucho más tiempo, pero, pero se da la, la casualidad de que a veces salen dos o tres el mismo año, pero como te comentaba, pues, eh, pues han estado ahí guardados, eh, o no guardados, en las editoriales, pues, mucho más tiempo. Lo más difícil era, ya regresando, ya ves que divago mucho, entonces, córtenme, si, si de plano ven que, que ya me estoy divagando, o yéndome por las ramas, córtenme, porque si no, sí me voy a seguir. Y, y lo más difícil ha sido... Pues, pues eso encontrar tiempo de, de, de, de que quiero quiero escribir esto quiero escribir aquello quiero por ejemplo en este momento quiero escribir eh, tres libros eh, por, con temas diferentes que, que me interesan mucho pero pero no tengo tiempo es decir pues eh, pues tengo que, eh, que hacer muchas otras cosas más no de, de, de, que tienen que ver con docencia con investigación con divulgación y, y pues pues eso pues eh, pues no puedo y a veces sí me desespera pues pues un poquito eso, pero bueno, pues, pues, somos humanos, ¿no? Finalmente, pues, pues ahí. El, La ventaja es que no soy muy, muy social y ahora con la, con la, con esta pandemia trágica, que digo, es trágica la situación, pero, pero finalmente, pues, a mí, a mí no me afecta en, en lo social, es decir, para mí es así como, pues, lo normal, ¿no? Así de, de como, como el chiste ese, ¿cómo cambió tu vida por la pandemia? ¿No? Pues, ya, ya era así de, de asocial, ¿no? En ese sentido, digo, y no minimizo, ¿no? Claro que es una tragedia, ¿no? Pero me refiero en cambio de hábito, pues no hubo, no hubo un cambio de hábito para mí que, que yo resintiera, ¿no? De, de, no, pues es que quisiera, pues, estar en reuniones o algo así. Sí, ¿no? Yo creo que todas las personas, este, vivimos de, de distinta manera esta experiencia, ¿no? Tenemos una pregunta interesante. Nos dicen este, que si hay una edad en que usted considere que la gente es más receptiva eh, para, para la divulgación, eh, que reciba mejor este tipo de textos, que lo consuma más o no hay edad. Bueno, eh, los niños son, son muy curiosos. Eh, cuando, cuando son eh, muy pequeños, eh, pues eh, generalmente no se recomienda tanto, pues eh, cierto tipo de divulgación que tiene que ver con... Con mezclar, por ejemplo, y, y que yo he caído pues, en ella porque pues, no sabía nada de esto, pero bueno, varios estudios muestran que, que no, eh, eh, por ejemplo, hacer como, como un libro que tengo que se llama Aventuras bajo el mar, que los personajes, que los tiburones, eh, pues sean eh, un antropomorfismo de ellos, ¿no? de que van a la escuela y etcétera. Parece ser que, que es bastante confuso. No es que los niños no distingan, sino que no les gusta, ¿no? Es así como, bueno, a mí no me metas eh, ciencia en mi cuento, ¿no? Así como que no, no, no, la, no, no me escondas algo que, que, que yo quiero disfrutar el cuento en sí, ¿sí? E, entonces, eh, ese, y, y por otro lado, pues, eh, lo, que, lo que a nosotros, pues, en investigación nos dice mucho, los tecnicismos, pues, a los niños... Si, eh, Tú puedes ponerle el nombre que quieras. Esto se llama, eh, es, no me acuerdo cómo le decían en lluvia, de, de hamburguesas a una máquina que habían hecho. Si tú le dices eso, le dices, pues es urgencia, para, para un niño pequeño eh, eh, es lo mismo. No, no, no es que no tenga la capacidad de entender, sino que simplemente pues es, eh, es una palabra X. pues Entonces, muchas veces cometemos el error de tratar de estar de, diciéndoles a los niños un montón de, de, de tecnicismos que, que, que, que no les dicen nada. Porque además hay una edad, donde donde la magia la magia es, es, está muy imbricada con, con, con, con, con lo que con su experiencia entonces con eh, su pues experiencia diaria ¿no? de que atribuyen tal o cual cosa pues es, es, es magia no y no lo ven no lo ven como algo raro pero cuando ya van comenzando a crecer y, y, y, y van eh, eh, el pensamiento creativo pues, eh, a desarrollarlo, a, a su capacidad cognitiva y demás, pues por ejemplo dejan de creer en Santa. Se ha visto por ejemplo que, que, que niños que tienen más eh, eh, este, esta, eh, que, que, que está más desarrollado su pensamiento creativo son los que comienzan a preguntarse, a ver, pero... O sea, ¿cómo puede Santa pues, eh, visitar a todos los niños del mundo? A ver, entonces eh, eh, es algo muy curioso. Y es en ese momento cuando yo creo que sí serían muchísimo más receptivos para, para que, pues, hiciéramos, eh, eh, compartiésemos ciencia con ellos, decirles, ah, pues ahora que te estás preguntando precisamente cómo es todo esto, que es una edad a partir de, de los entre 8 o 9 años comienzan a, a, a tener esto, ¿sí? Pero, pero por otro lado. Yo, yo, yo he visto que, que de todas las edades la, las personas se interesan por la ciencia, lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos divulgación nos enfocamos mucho a, a, a niños y jóvenes, pero, pero, pero a todas las edades les interesa y de repente no ubicamos qué podría llamarles la atención pues a, a, a, cierto, a cierto sector o a, a cierta edad de, de, de la población, no, no, no, no, no, somos, eh, tan, eh, no es tan fácil ponernos en sus zapatos. ¿Sí? Eh, eh, yo puedo decir, ah, bueno, a lo mejor a la persona que tiene tal edad le interesa tal o cual cosa, pero a lo mejor no, entonces es difícil. Y, y, y yo, pues, eh, lo que trato de hacer, por ejemplo, es estar muy en sintonía, pues, gracias a, a, a mis hijos, con, con qué es lo que les interesa. Ah, están viendo esta animación. Ah, pues, yo también la veo y eso. Ah, este tipo de películas les gusta. Y, y, y, y curiosamente, pues, han... Han, así han ido cambiando mis libros. Comencé pues escribiendo libros para niños pequeños y ellos iban creciendo y empecé a, a escribir sobre libros de cuentos de hadas y ciencia y luego libros de monstruos y ciencia porque pues ese no, ya no quiero que me cuentes el patito feo y eso es para bebés. Entonces pues empezaron a hacer libros de, de ciencia y monstruos. Y luego empezaron a hacer libros de ciencia, el, el que espero, uno de los que espero publicar este año, es de ciencia y, y literatura, de la Odisea, la Iliada, eh, la Divina Comedia, etc. Y, y pues ha sido, ha sido eso, ¿no? A lo mejor más tarde cuando les interese, pues no sé, la política, pues voy a, voy a escribir de, pues, de, de política, ¿no? No sé. Entonces, eh, eh, pero y hay cosas que, de las que yo no, no tengo nada de experiencia que me cuesta mucho trabajo escribir, por ejemplo, de deportes, muchas veces me piden, no, ¿por qué no, escribes algo de fútbol? Pues porque, porque soy porque no, Porque, porque no, de que no, sé nada no, no, no, no, no sé nada de fútbol. Entonces es, es muy difícil. Uno tiene que, siento yo, por lo menos para mí así es, tienes que escribir de algo que, que te interese, sí, de la ciencia, pero aparte de ello, de, de, de lo que estás hablando junto con la ciencia, pues también te tiene que interesar. Si, si nada más es así como, pues, eh, porque, pues, a ver si a ver si, si, si con esto llego a este lector, pero a ti no te interesa, pues, yo creo que se refleja bastante eso. Perfecto, doctor. Por aquí Daniel Daniela nos manda saludos desde Ecuador. Nos están sintonizando por el tour. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los pasos a seguir si queremos publicar un libro de ciencia o divulgación? ¿Cómo se debe hacer este acercamiento con las editoriales? Pues es que es muy variable, es, es, es muy diverso, ¿sí? Por ejemplo, si estás en una universidad, yo creo que lo, lo más sencillo muchas veces, pues, es eh, acercarte primero, pues, a la editorial universitaria. Pero si, si no estás en una universidad o si quieres que tu libro, pues, eh, tenga otro tipo de, de distribución, otros, eh, por, por ejemplo, pues, esa gran ventaja de las editoriales, de algunas editoriales comerciales que son grandes, que, que, que el libro, por ejemplo, bueno, pues, tengo libros que que se leen mucho más en Argentina o en Uruguay que, que aquí en México, porque fueron publicados en, en, en Argentina, pero sin embargo, pues llegan aquí y llegan a España y a, y a veces pues me da gusto que, que, que veo que, que me escriben pues lectores de, de, de estos países, ¿no? Así de que, ay, pues vi este libro y, pues, me gustó y etcétera. Entonces, pero, pero es muy distinto, ¿no? Eh, ¿no? Yo creo que no hay un camino en sí, o sea, a mí me ha tocado eh, pues de todo, ¿no? De, de, de, de lo que te comentaba que, bueno, pues, eh, pues este libro finalmente pues eh, quedó en la editorial universitaria, el de, del caso, el curioso caso de especies sin nombre, por todas estas razones que les había mencionado, pero, pero a veces eh, mi primer libro fue, eh, yo había publicado 40 artículos en, en, un, en, un, en un diario local, aquí en Puerto Vallarta, que se llama Vallarta Opina, eh, pues cada domingo publicaba ese text, esos textos, conté 40 y los mandé a la editorial eh, Paidós, y los mandé sin saber a, a, al eh, director, pero de, de España, entonces el director de, de Paidós en España los leyó, le gustaron, y de ahí de, de, le preguntó al, al director en México que si se podía o no publicar ese libro, y dije, dijeron que sí, que, que estaba bien para una colección que tenía, que era croma, pero, eh, pero, pero a veces pasa que no, ese, ese fue más o menos rápido, como te comenté, a veces pasa que tú, eh, eh, hay, hay, hay editor, editoriales que en su sitio en red te dicen, quieres publicar con nosotros, y, y, y tienen un espacio para que tú mandes ahí tu manuscrito, y no se comprometen a nada, solamente te dicen, bueno, pues, pues te avisaremos, si estamos interesados, pues te llegará un mensaje, y si no, pues, pues no te llegará nada, no pero subes eh, y, y, y pasa por un proceso de, de, de arbitraje, del de, de consejo editorial, pues dice, ah, bueno, pues sí, sí podría llamarle la atención a los lectores de nuestra editorial, pues sí, sí, vamos a publicar pero generalmente tarda mucho, como te comentaba, no esperes que resultados en semanas, eh, lo más usual es que tarda meses, y para publicarse ya entre uno y dos años, los contratos que firmas son, eh, lo, lo, lo, lo ponen tal cual, a raíz de este contrato, la editorial tiene dos años para decidir si se publica o no este material, entonces eh, pues yo creo que, que, que, que varía mucho, no depende también de, de la suerte de, del azar pues que tengas, no a lo mejor en alguna editorial llega en el momento justo en que necesitaban eso, ¿no? Y tú lo envías y, y te dicen, no, pues, eh, eh, sí, este año sale. Y puede que sí, varía mucho. Entonces, y, y te digo, el proceso también, pues, es muy distinto. Yo creo que, de nuevo, si estás en una universidad, yo, yo creo que el, el primer paso más sencillo sería, pues, ir por la editorial, pues, de tu universidad. Y, y, y si no, pues, como te comentaba, ve, ver colecciones de, de, de divulgación, si hay editoriales que tengan colecciones de divulgación, y aprovecha, por ejemplo, y hay concursos también, está el concurso de, de, de la ciencia para todos, del Fondo de Cultura Económica, pues ahí tú también puedes eh, probar eh, pues, eh, la calidad de tu material, pues enviándolo a ese concurso, si, si tú ganas, y, e incluso si no ganas, si el libro tiene suficiente calidad, pues hay una recomendación que hacen al Fondo de Cultura, de, o hacían hasta hace poco, pocos años, de que, de que se publicara el libro. Y, y bueno, así me pasó también en, en, en la colección Ciencia que Ladra, en, en un concurso en el que participé, pues no lo gané, pero quedó en, la, en el segundo lugar, en Mención honor, Honorífica, y fue por ello que publicado publicaron, el del Teorema del Patito Feo. Entonces, varía mucho, mucho, mucho, mucho así de, de, de, de, de editorial a editorial. Doctor, es un tema súper apasionante esto, ¿no? Y yo creo que muchos no nos imaginábamos este cómo es todo, todo este proceso, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, solamente he publicado eh, artículos científicos. Tengo por ahí algunos capítulos, pero digamos que un capítulo es algo mucho más live, ¿no? Más sencillo de, de Ay, trabajar. Sí. Ajá, este, y pues sí, es, es todo, toda una odisea, ¿no? Eh, Queremos hacer un pequeño par No se por supuesto, no se desanimen. Otra vez, eh. Y al principio me habían dicho, no, pues te vas a tardar, este va a tardar 10 años, pues así como 10 años, mejor ya no, no, porque otra vez, eh, depende mucho, varía mucho, y mientras tanto, pues, eh, por ejemplo, de este libro que les comentaba, el primero que, que publiqué, pues todos esos artículos se iban publicando cada semana en, en, en, en, el, en, en un diario, entonces, pues, eh, un libro, eh, pues, pues es una opción, es una muy buena opción, pero, pero si no, pues ahora, pues tiene la oportunidad de los blogs, por ejemplo, pues, pues tú puedes tener tu blog y, y, y puedes, eh, pues, como varios tienen, ¿no? Muchísimas personas estar leyendo lo que tú estás compartiendo sobre ciencia o, o, o precisamente, pues ahorita, pues eh, pues las equinoentrevistas, ¿no? Y, y llegan a muchísimas personas. Eh, eh, entonces, eh, pues, pues sí, ¿no? Hay varias oportunidades, pues, para compartir, pues, lo, lo que nos gusta. Sí, perdón, perdón. claro que sí. Sí, este, nada más quería hacer un pequeño paréntesis porque queremos este, avisarle a nuestro público que este libro es parte de un kit de regalo eh, para el concurso que vamos a lanzar, lo vamos a lanzar la siguiente semana para crear el logo de la REMEC. Entonces, eh, como saben, los que estuvieron acompañándonos la semana pasada, y si no lo saben, pueden ir a la entrevista que está colgada en nuestro canal. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de las distintas iniciativas de nuestra red y una de ellas es este, crear identidad, ¿no? que las personas dedicadas al estudio de los equinodermos se sientan identificadas con el grupo. Y dentro de estas estrategias, una de ellas es que los estamos invitando eh, a participar eh, para hacer un logo oficial. ¿no? Digamos que el logo que ahorita estamos utilizando es nuestro logo temporal, pero queremos hacer un logo que nos represente a todos, que represente este, todas las, las clases de, de equinodermos que hay. Eh, entonces, la semana que entra estaremos publicando las bases, pero los vamos invitando de una vez y para que se vayan animando, dentro del kit de regalo va a estar este maravilloso libro de la especie sin nombre. Eh, y bueno, utilizando esto como preludio, quisiera que nos siguiera este, dando spoilers sobre el libro. Nos puede decir, por ejemplo, cómo está estructurado. Eh, Hablando de esto, eh, bueno, retomando que hay de todo tipo de, de público y, y que a todo el mundo le gustan, ¿hay algún capítulo que recomiende para cierta edad o algún capítulo que recomiende para cierto tipo de lector que al escribirlo se haya inspirado en un eh, público específico? Bueno, pues... Eh... Para, bueno, al escribir este libro yo creo que es el libro que, en, en, que más me ha inspirado en, el, en lectores eh, mexicanos, eh, no por despreciar otras nacionalidades, ni mucho menos, ¿no? sino porque quise darle un, un, un eh, quise que cuando lo leyeras, pues, eh, pues el lenguaje te supiera mucho a, a, a, a, al que, que en muchas ocasiones no se encuentra pues, eh, en, en libros de divulgación. No, no necesariamente que fuera un lenguaje coloquial, pero que sí usara muchas palabras con el tiro que, que empleamos en México, y que tuviese, por ejemplo, pues hay una sección de, que, que son unas cuantas, pero que incluso puse unas calaveras, que, que pues es algo muy típico de, del día de muertos, ¿no? Hacer estas calaveras, pues a, en este caso, pues a las especies extintas y pues a, pues a, a personalidades que, que, que ya han muerto, ¿sí? Entonces, eh, pues, eh, pues en ese sentido, quise eh, que no fuese así como que cuando lo leas, no, no pareciera como cuando uno lee, pues, la revista Selecciones, o a, o a veces incluso la revista Nat Geo, que que no es una crítica negativa, no es simplemente que de repente, pues, cuidan mucho en el aspecto editorial, que, que no se les vayan, que tenga un español como, digamos, pues, no es neutro, porque finalmente no, es, no existe algo así, pero, pero sí un español que no tenga tantos regionalismos, pues yo yo aquí no no no no oí de eso no dije bueno pues vamos a vamos a poner muchas de, de, de las cosas frases y dichos por ejemplo cuando escribí uno de los libros en, en, en, para, para el siglo 21 en Argentina pues eh, yo ponía algunos eh, algunos eh, refranes muy mexicanos y, y, y me decían no no pues es que aquí en Argentina ni, ni, ni se ubica ese refrán entonces hay que hay que cambiarlo por algo más universal y, y, y, y no pasa en este libro son anécdotas que eh, que también me obligué a que no fueran extensas, a que cada una de estas anécdotas no, no fuera más allá de las dos cuartillas. Entonces, pues, eh, pues uno lo puede leer sin ningún orden, abrirlo en alguna página y pues eh, ver si te interesa o no, pues, eh, pues el tema, ¿no? Y, y, y, y, y, y bueno, pues, eh, pues esa, esa era la idea, ¿no? Que fuera como, como una especie de gabinete de las maravillas, eh, que pues en estos gabinetes, pues... Eh, en los siglos 17, 18, pues eh, se metían pues todas las especies como colecciones, ¿no? Y, y, y pues uno entraba ahí y efectivamente pues se maravillaba de, de, de toda la diversidad de, de, de especies que, que no sabía uno que existía. Pues eh, a mí me pasó eso pues cuando estaba escribiéndolo y quise de alguna manera que, que, que, que diese un poco esa, esa impresión, ¿no? De que pasas una página y dices, ay, ya me encontré con esta especie, que, que lo mismo, no sabía que existía y ni siquiera... Eh, ahora que sé o yo sabía que existían pues este tipo de especies pero no que se habían puesto pues estos nombres y, y ni siquiera por esto no por este actor o por esta actriz o por esta cantante sí eh, y, y bueno pues esa era la idea ojalá que que, que sí la haya pues logrado eh, pues en alguna de alguna manera pues ya saben amigos este libro está súper dirigido este a nosotros público mexicano para incentivarnos este a leer más yo de entrada este, ya estoy súper, súper intrigada con el curioso caso de la especie sin nombre y sí este, quiero leer el libro porque confieso que no lo he leído todavía, pero ya nos, nos deja súper intrigados y de hecho este, ese es uno de los comentarios que nos hacen en el público. Nos dicen que los está inspirando muchísimo esta charla, tanto a leer divulgación como a hacer divulgación. Sí, justamente nos están preguntando que en dónde podemos conseguir su libro. Ah, ok. Sí, eh, en, eh, pues eh, físicamente pues está en la librería de, de, de la Universidad de Guadalajara, la librería Carlos Fuentes, ahí, ahí se puede pedir. También en las librerías de Jalisco, que da, esta cadena no sé si ¿sí puedo mencionar el nombre o es como comercial, y no se puede. Sí. Sí, ah, ok. En, por ejemplo, en, la, en Gombi también lo están vendiendo físicamente y, y, y bueno, enviando a, a domicilio. Y, pues, la versión digital, pues, eh, pues está, por ejemplo, en Amazon. Entonces, pues, eh, pues ya ven que Amazon, pues, pues, ahora sí que desde cualquier parte del mundo, pues, uno puede, puede descargarla. Entonces, yo creo que, eh, pues, ahí ya no hay ningún problema, ¿no? De, de, de encontrarlo Con, en la versión electrónica, digital, para Kindle. Genial, creo que todos estamos muy interesados en conseguir su libro, la verdad es que sí suena súper interesante. Igual les invito a todos los que nos siguen desde Facebook que si tienen alguna otra pregunta, aprovechen estos últimos minutos que tenemos ahí con el doctor Plata. Mientras tanto doctor Plata nos podría dar eh, nos da algunos consejos para quienes nos queremos dedicarnos a hacer un poco de divulgación. Bueno, pues, eh, pues ¿qué será? pues más, eh, más que consejos así paternalistas, pues, eh pues, sugerencias que, eh, que me gustaría compartir, pues, sería sobre todo eso, que, pues, que se armen de, de paciencia, en el sentido de que, pues, a veces, pues, los proyectos, pues, cualquier proyecto, pues, siempre, siempre tarda uno, pues, en, en eh, echarlo a andar cualquiera, no importa qué formato uno tenga, entonces, al principio, pues, algunos, pues, eh, comienzan más lento que otros, entonces, pero, pues, que sean pacientes, pues, finalmente, eh, que se animen a compartir algo que, pues, finalmente, la ciencia, pues, es... Eh, eh, se están dedicando a ello, pues probablemente, no, seguramente, digo, eso es una pasión, entonces, pues, eh, pues algo que los desapasiona, pues cómo no van a querer, cómo no va a querer uno compartirlo, ¿no? Entonces, que se animen a compartirlo, que hay mil y un formatos, que no tiene que ser necesariamente de decir, bueno, es que a mí no me gusta tanto escribir, bueno, no tiene necesariamente que ser de escribir, ah, bueno, es que a mí me gusta más bien, eh, tomar fotografías de, ah, bueno, pues puede ser por ahí, ah, bueno, a mí me gusta hacer cada cápsulas en TikTok, bueno, puede ser también por ahí, es decir, hay diferentes públicos, hay diferentes formas, no toda la divulgación tiene que ser del mismo estilo, no, no se asusten de repente, no que no les repela, que, ah, bueno, es que yo no quiero hacer este tipo de divulgación, porque es, yo considero que es muy simplista, o que eh, no me gusta hacer chistes, no tiene que ser así, por ejemplo, Carl Sagan eh, no, no hacía, su, su divulgación es muy poética, todo lo que él escribió, a mí no me sale porque me, me empiezo a, eh, no, no, me, no me sale estar tan serio, ¿no? Pero, pero vaya, que escojan algo con lo que, con lo que se sientan cómodos, y háganlo tanto pues como se sientan ustedes eh, cómodas y cómodos, entonces, eh, eh, que, que sea realmente pues un placer, que, que, que no sea pues algo, algo forzado, ¿no? Y, y, y yo creo que que, que ese placer, pues, pues, eh, pues eh, se, se palpa, ¿no? Se siente. Cuando uno está haciendo lo que le gusta, pues, eh, pues contagia a la gente. O yo espero que, que, que realmente de alguna manera, pues sí, sí se contagie, ¿no? Que se vea que, que estás haciendo pues algo como, como la investigación, como la, la divulgación, como la docencia, pues, eh, pues con todo placer, ¿no? Entonces, que, que lo disfruten sobre todo. ¿no? Así es. Siento que mientras se disfruta lo que se hace, eh, eso... Todo lo demás se va dando, ¿no? Eh, tenemos una pregunta del público que dice que ¿qué libros de usted o de otros autores nos recomienda leer para comenzar a introducirnos en esto de la divulgación de la ciencia? Oh, bueno, pues hay, hay, bueno, ahora sí que hay para dar y, y regalar. Eh, sí, sí yo, yo creo, digo, pues eh, no por nada el Día del Divulgador, pues eh, se estableció, pues, eh, para... Eh, recordar también la fecha en que se lanzó en televisión la, la serie esta de Cosmos de Carl Sagan. Yo, yo, yo siento que es una de, de las personas que más me inspiró a mí para escribir divulgación, aunque no hago la divulgación eh, de, al estilo que él la hace, como te comentaba, pues a, a mí eh, siempre me ha salido muy, eh, no, no, no, no, no no puedo darle ese, ese tono tan, tan poético que él, no, no, no, no lo consigo, que, que él le daba tan trascendente, pues, pero, pero sí fue una, una gran fuente de inspiración, eh, pues, de, de los, eh, entre los antiguos, pues, está Isaac Asimov, todos los ensayos científicos que, que él publicó, eh, yo creo que acérquense también, pues, a través de, de colecciones como, eh, la ciencia para todos eh, me gusta, pero, pero eh, yo siento que, que los primeros números, como era una colección que iniciaba, pues, eh, a veces eh, hay algunos que no son tan disfrutables como otros, eh, no es por hacer eh, propaganda de la colección en la que yo participo, pero, pero yo siento que, que, que les va a, a, como una introducción, les va a gustar mucho Ciencia que Ladra, que es una colección que se publica en Argentina, pero que también eh, se distribuye aquí en México del siglo XXI, y que, y, y que bueno, pues está eh, pues pensada eh, en que sea muy amena, ¿sí? Tiene desde las portadas es muy amena. Eh, se oye mucho esto, pero perdón por típico que no se preocupe doctor es campaña. este nueva realidad y bueno pues entonces eh, eh, también Metatemas la colección que es española la gran desventaja es que tiene muy, publica muy buenos autores Metatemas de tus Tusquets pero la desventaja es que como se publican en España pues a veces son eh, pues eh, libros algo caros, pero bueno, pues, eh, pues a través de las bibliotecas o de las ediciones digitales, pues ya se puede uno ayudar en ese sentido. Pues amigos, ya tenemos una larga lista de recomendaciones y recomendaciones de una persona este, que es un ávido lector, así que no creo que ninguna sea errada. Eh, yo también quiero recomendarles... este. Eh, la revista Nexos, la columna del doctor Plata, porque yo he tenido este, el placer ahora sí que de, de leer algunos de, de sus textos en esa eh, revista y son súper entretenidos. Simplemente este, ayer que estaba, eh, que fue el Día Internacional del Beso, estaba leyendo su, su columna sobre la ciencia este, que estudia los besos y es súper interesante. Me, me que no tiene este, a lo mejor el nivel de saga, eh, yo pienso que cada quien tiene su estilo y a mí me encanta el, el estilo de divulgación que usted tiene, la narrativa que tiene es muy fácil de seguir, es muy este, digerible y yo lo recomiendo ampliamente Ah, pues muchas gracias, muchas gracias Sí, bueno, eh, pues trato de, de, de, de pensar pues en eh, cuando escribo en, en, en quién lo podría leer, porque por ejemplo, en, en Nexos, pues en la columna que mencionas, pues la forma que escribo, pues es, eh, eh, los temas, eh, eh, pues es, es distinta, por ejemplo, pues a, a la forma que escribo cuando escribo en, eh, en la revista Como ves o cuando escribo en algún diario, ¿por qué? porque pienso, bueno, ¿qué le podrá interesar al lector de, de, de este diario o, o de esta revista en ese sentido? Entonces, con los libros pasa, con mis libros pasa algo similar, ¿no? Hay libros que que a lo mejor, eh, eh, a lo mejor te parecen un poco más, eh, que como que no, pues es que aquí no profundiza, porque pues está muy, eh, eh, los textos son muy cortitos y casi no habla de, y, y, y eso, eso me han comentado en un libro que publiqué que se llama Ciencia Pop, pero ese libro surgió de, de una columna que tenía en la revista, en la revista cubo y, y esa revista, eh, yo me acuerdo que siempre me exigía a mi ahí Iván Carrillo, que, que el lenguaje fuera extremadamente sencillo. Una vez puse esto es eh, algo omnisciente y me dijo no, no, omnisciente no, no, no se admite. Así no sea tecnicismo, el lenguaje tiene que ser aún más sencillo. Esta es una revista pues que se vendía pues en todas las eh, terminales de camiones. Entonces eh, pensar en eso, ¿no? De que quien la va a leer, pues a lo mejor la va a leer solamente porque pues tiene que salir de viaje de un lado a otro. Entonces eso para, para entretenerse un rato, una hora. Y eso no quiere decir que, que no podamos, eh, pues, compartir algo también con, con estos lectores de, de, de ciencia. Entonces, pues, pues en ese sentido, pues, eh, pues, espero que no los defrauden algunos de mis libros, ¿no? Que digan, ah, yo esperaba encontrar y encontré esto, ¿no? Sino que, eh, que también de alguna manera encuentren ahí algo que les guste. Y estoy segura que así será, eh, doctor. Creo que con esta entrevista que hemos tenido ha sido sumamente fascinante, eh. Creo que de aquí van a salir muchos, eh, pues, colegas muy animados y van a, a meterse en este mundo fantástico que es la divulgación y que mucha falta hace. Eh, estamos llegando al final de esta interesante entrevista. Le quiero agradecer mucho por estarnos acompañando en esta tarde. Eh, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante y la verdad es que ya me muero de ganas por leer su libro. <ríe> Espero conseguirlo pronto. Y a todos los que nos han acompañado por Facebook, gracias por sus preguntas, por pues, acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación a, a la red eh, de equinodermos. Eh, gracias, maestra Giovanna Guerrero y gracias, doctora Rosa Sotelo. Pues, eh, eh, pues ha sido un placer y, y, y pues, eh, pues en cualquier cosa que, que yo pueda pues, aportar algo, pues, eh, pues no duden en, en decirme y con mucho gusto lo haré. Y pues mucho éxito con la red de, mexicana de equinodermos. Muchas gracias. Igual a todos nuestros seguidores, estén pendientes en las próximas publicaciones, como ya lo mencionó Rosa, pero eh, la próxima semana sale la convocatoria para el concurso de lobo. Muchas gracias. Saludos a todos. <música>